¡Hola, hola! En este espacio realizaremos un juego de preguntas acerca de FENASCOL. Con sus respectivas respuestas, aprenderemos sobre los conceptos que le rodean. ¡Comencemos! Y aquí está la primera pregunta. ¿Qué es FENASCOL? La opción de respuesta 1 es una fundación. La opción 2 de respuesta es... Una facultad universitaria. Y la opción tres es una federación. ¿Cuál será? ¿La primera? ¿La segunda? ¿Ustedes qué piensan? La opción correcta es la tercera. FENASCOL es la Federación Nacional de Personas Sordas de Colombia. Continuemos. Continuemos con la ruleta. ¿Qué oportuna esta pregunta? Estábamos hablando de que FENASCOL es una federación, pero ahora la pregunta es ¿qué es una federación? La primera opción de respuesta es personas sentadas en una mesa redonda. La opción 2 es una entidad que reúne organizaciones y la representa en espacios de participación política, entre otros contextos. ¿Será esta la respuesta correcta? Bueno, miremos la tercera. La tercera opción es una entidad que afilia a personas. ¿Será la tercera, parece, o la primera? Hmm. La opción correcta es la segunda. Fenascol es una federación que representa a las personas sordas e incide en política pública, entre otros espacios. Espera otro video en donde tendremos más preguntas. No te lo pierdas. Nos vemos.